Primera de Crónicas, capítulo 12. La siguiente es una lista de los hombres que se unieron a David cuando estaba en Ciclag, todavía escondiéndose de Saúl, hijo de Cis. Eran algunos de los principales guerreros que lucharon del lado de David. Todos ellos eran hábiles arqueros y podían disparar flechas u ondas con la mano derecha o con la izquierda. Eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. Ayeser era su líder. Luego lo fue Joás, los hijos de Sema de Gugibeá, Jeziel y Pelet, los hijos de Asmavet, Beraca, Jeú, de Anatot, Ismaías de Gabaón, un fuerte guerrero entre los treinta y líder sobre los treinta, Jeremías, Jaaziel, Joanán, Josavat, de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías de Jaruf, Elcana, Isías, Azareel, Joeser y Jasobeam, quienes eran coreitas, Joela y Sebadías, los hijos de Jeroam de Gedor. Algunos guerreros de la tribu de Gad se pasaron al lado de David cuando éste estaba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros fuertes y experimentados, curtidos en la batalla, expertos en el uso de escudos y lanzas. Sus rostros parecían tan fiero como los de los leones, y corrían tan rápido como las gacelas en las montañas. Eser era el líder, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atay el sexto. Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabbat, el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran oficiales del ejército. El menos hábil de ellos estaba a cargo de cien hombres, y el mejor estaba a cargo de mil. Estos eran los que cruzaban el río Jordán en el primer mes del año, cuando se desborda. Expulsaron a todos los pueblos que vivían en el valle, tanto al este como al oeste. Otros de las tribus de Benjamín y Judá también vinieron a unirse a David en la fortaleza. David salió a recibirlos y les dijo, Si han venido en son de paz para ayudarme, podemos ser amigos. Pero si han venido a entregarme a mis enemigos, aunque no he hecho nada malo, que el Dios de vuestros padres vea lo que hacen y los condene entonces el espíritu vino sobre amasai el líder de los treinta. somos tuyos david y estamos contigo hijo de isaí que la paz la prosperidad y el éxito sean tuyos y de los que te ayuden porque dios es el que te ayuda así que david les permitió unirse a él y los puso al frente de su ejército otros se pasaron al lado de David desde la tribu de Manasés y se unieron a él cuando fue con los filisteos a atacar a Saúl. Sin embargo, los jefes filisteos decidieron finalmente despedirlos, diciéndose, nos costará la cabeza si nos abandona y se une a su amo Saúl. La siguiente es una lista de los hombres de Manasés que se pasaron al lado de David cuando éste regresó a Ciclaj. Atnas, Josabat, Gedial, Micael, Josabat, Eliú y Siletai, jefes de millares en la tribu de Manasés. Ellos ayudaron a David contra los asaltantes, pues todos eran guerreros fuertes y experimentados y comandantes del ejército. Cada día llegaban hombres para ayudar a David hasta que tuvo un gran ejército como el ejército de Dios. Esta es la lista del número de guerreros armados que vinieron y se unieron a David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl. Como había dicho el Señor, de la tribu de Judá, 6,800 guerreros con escudos y lanzas, de la tribu de Simeón, 7,100 guerreros fuertes, de la tribu de Leví, 4,600, incluyendo a Joyada, jefe de la familia de Aarón. Y con él, 3,700. Y Sadoc, un joven guerrero fuerte, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, de entre los parientes de Saúl, 3,000, la mayoría de las cuales habían permanecido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín, Veinte mil ochocientos guerreros fuertes, cada uno de ellos muy apreciado en su propio clan. De la media tribu de Manasés, dieciocho mil hombres designados por su nombre para venir a hacer rey a David. De la tribu de Isaacar vinieron líderes que conocían y podían entender los signos de los tiempos y lo que Israel debía hacer. Un total de doscientos líderes de la tribu junto con sus parientes. De la tribu de zabulón 50.000 guerreros. Estaban completamente armados y listos para la batalla y totalmente dedicados. De la tribu de Neftalí, mil oficiales y treinta mil guerreros con escudos y lanzas. De la tribu de Dan, veintiocho seiscientos guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Acer, cuarenta guerreros experimentados, todos listos para la batalla. De la parte oriental del río Jordán, de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, mil guerreros con todo tipo de armas. Todos estos hombres llegaron a Hebrón, vestidos para la batalla, completamente decididos a hacer rey a David. Todo Israel estaba de acuerdo en que David debía ser rey. Se quedaron allí tres días, comiendo y bebiendo juntos pues sus parientes les habían proporcionado provisiones. Sus vecinos, incluso de lugares tan lejanos como Isaacar, zabulón y Neftalí, llegaron trayendo comida en burros, camellos, mulas y bueyes. Tenían mucha harina, tortas de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado y ovejas, porque Israel estaba muy contento.